para recibir la llamada de Junior Tineo. Junior es director de la defensa civil, director nordeste de la defensa civil, es decir, regional. Hay zonas afectadas porque ustedes saben que estaba lloviendo desde el domingo pasado y hoy no sé cómo estará allá afuera, pero hoy, eh, según meteorología, no va a llover en esta zona, pero ha habido mucha lluvia. Entonces, vamos a ver de las zonas afectadas con constantes lluvias, eh, un recuento de la eventualidad de Semana Santa también. Así que hablaremos de esos dos temas con Junior Tineo. Adelante, Junior. Buenos días. Buenos días, Francis. Buenos días, presidente. Para mí es un placer poder conversar con sí, ustedes. Sí. Conversa contigo, amado José Rosa y Carolina Medina. Ah, perfecto. Cómo no. Adelante. Era... ¿Cuáles son, cuáles son, ¿Cuál es la evaluación por las lluvias que desde el domingo han afectado esta región? ¿Cuál es tu valoración de lo que ha acontecido con esas lluvias? Sí, mira, en relación a las lluvias desde el domingo que se ido registrando debido a una vaguada, los ríos que están en San Francisco, en la provincia de Duarte, ha aumentado su caudal, pero no han creado inundaciones. Okay. Eh, eso es una jornada de limpieza que hemos hecho los 20 y también ahora mismo nos estamos dirigiendo a lo que es el Bajo Yuna. En el Bajo Yuna, el caudal del Yuna ha aumentado, pero solamente el día de ayer, y antes de ayer, encontraba incomunicada en la comunidad del abanico con Loma Colorada y de los pinados y los Gracias a Dios, en una de la tarde debido al cese de las aguas, estas comunidades ya están eh, comunicadas, el agua pudo bajar. Ahora mismo nos encontramos yendo de camino por instrucciones de nuestro director ejecutivo y nuestra gobernadora para hacer un análisis de riesgo y vulnerabilidad para cualquier respuesta que se pueda enfrentar durante eh, se siga presentando el agua. En esa en esa situación, eh, Junior, hay ah, hubo afectación de siembras de arroz o de los frutos que regularmente se siembran por esa zona. Eh, sí, mira, la okay. parte productiva en la zona de la reforma, eh, debido a un canal que se llenó de tierra, pues afectó ahí una aproximadamente 12, 15 tareas, que también estaremos evaluando cómo podemos permeabilizar esa parte para que el agua pueda acceder ya de, del arroz. Eh, Tineo, una preguntita, Carolina. Veíamos las informaciones de que 13 provincias están en alerta, entre esas nosotros. ¿Cómo está la comunidad eh, por allá, el traslado de los ciudadanos hacia zonas más seguras, a las escuelas, las iglesias? ¿Cómo es el comportamiento de los ciudadanos y el trabajo que está haciendo eh, los civil. organismos de socorro allá? La defensa. Civil. La defensa Mira, civil. Los, los ciudadanos a través de la educación que hemos estado viniendo informando y el trabajo que ustedes también están haciendo, los comunicadores, eh, ¿Ha escuchado el llamado de que estamos en alerta Verde y se han mantenido escuchando los boletines que emiten los centros de, centro de operaciones de emergencia y los organismos de socorro? Ok. Eh, Pero, han, una... Perdón, Amado, ah, okay. ¿pero ¿han debido llevar eh, ciudadanos a, a refugios? ¿Perdón? ¿Han llevado ciudadanos de la comunidad a refugios? No, no, no, okay. ten, no hemos tenido comunidades inundadas en la provincia de Duarte. Bien, Ok. Ah, una pregunta, el resultado de la Semana Santa en la zona, eh, ¿qué, tú tienes, ¿qué tú tienes que decirnos? Mira, concerniente al operativo Semana Santa y los resultados, eh, todo fue un éxito. El trabajo en equipo fue demostrado durante el operativo, que comprende de 8 de la mañana a 6 de la tarde, solamente se registraron 7 accidentes de tránsito, donde 6 personas fueron afectadas, con laceraciones, heridas leves. Durante la noche, después del operativo, fueron registrados unos 30 accidentes de tránsito que no están dentro del operativo, pero se registraron en la noche. Ok, ok. Ese, ¿No hubo saldo de muertos? No, gracias a Dios la provincia de Walter no registró muertos. Ok, intoxicaciones por alcohol y ese tipo de cosas, que son las cosas que regularmente se dan. Sí, sí. Unos aproximadamente nueve casos por intoxicación alcohólica después Yo del no operativo entiendo, la gente. A alrededor de la noche. Ok. Tineo, y... fueron atendidas por el sistema 911. Ok, perfecto. En el caso de los ahogamientos, me parece que hubieron cinco en el país. Nosotros no estuvimos en, en esas esa cifras, lista. en esa lista. La provincia. Perdón, repite la pregunta. Los ahogamientos me parece que fueron cinco en el país, nosotros no estuvimos, la provincia, ciudadanos de esta no, zona. No, en la provincia nosotros no tuvimos ahogamiento, por dimensión. Okay. Junior, ¿cuántos balnearios, eh, ríos y, y la zona de mar fueron cerrados, clausurados por eh, las entidades gubernamentales antes del asueto de Semana Santa? Mira, en la provincia de Duarte fueron clausurados unos 24 aproximadamente bañarios, incluyendo las piscinas privadas. Ok. Y, y en, en, la, en la zona de, de, de Nagua y Samaná, eh, Las Terrenas, esa zona que también te corresponde, eh, uh -huh. esa zona, eh, ¿hUbo playa que se cerró? O ¿Se cerraron? O... Mira, concerniente a las demás provincias, en Salcedo, como ya conocen, hubo una persona que falleció por sí. el aumento de dimensión. Sí, así es. Una persona falleció en Nagua por accidente de tránsito. Así es. Inconseniente a los balearios, había una playa que estaba encerrada y la que estaban en abierta, se mantenía un monitoreo constante de todas las autoridades para que los bañistas puedan tener distanciamiento físico, eh, no se venir a vidas alcohólicas, evitar cualquier tipo de riña. Y se mantuvo el trabajo. Bien, ¿cómo no? Bueno, muchas gracias. Eh, a menos que tenga algo que agregar, eh, Junior, hay... hay... Eh, eh, sigue en alerta la provincia o ya no estamos en alerta a propósito antes de que te vayas mira nosotros nos encontramos en alerta verde todavía, okay. estamos esperando el último boletín del centro de operaciones y de la defensa civil, sí. que es a las 10 y 30 de la mañana okay. hoy amanecimos con un cielo despejado, esperamos sí. que todo se mantenga así, cómo no, cómo no, eso esperamos bueno, gracias por tu llamada muy agradecido, estamos siempre acá a la orden así que ya tú sabes, señora fue Junior Junior Tineo, director regional de la defensa civil quien ha estado con nosotros informándonos acerca del resultado no solamente de las lluvias que han habido desde el domingo pasado sino también algo de lo que ocurrió durante la semana santa. Carolina vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de WhatsApp. Amado vamos a recordar la pregunta del día sí, y el no, no. tema que hemos estado tratando en el día en la mañana de hoy. Ahí está en pantalla. Tiene usted al día su programa de vacunación para evitar contagio de difteria, ¿está usted al día con sus vacunas? Hágase esa pregunta, interiorícela. Adalgisa Reynoso dice, buenos días. Eh, al síndico que en el ensanche Duarte parece que se olvidó de recoger la basura, dice ella. Cinco días en las calles repleta de basura. El 2024 viene, dice Adalgisa. El síndico, dice ella, no es el COVID que nos va a matar, es la basura, que trabaje con eso. Renberto dice, hola Carolina, hay que entender que Haití ha hecho un negocio, buen negocio. Renberto, Haití no, sus gobernantes, los, los que han gobernado, da lástima y calamidad con esa forma de vida de gobierno de todos los tiempos, así es, en esa nación. Hacen buen negocio en el narcotráfico, secuestro, además de todas las guerras, le dan ganancias. Gracias, dice Renberto, ahí está. El 2648 nos manda esta... Estas imágenes, vamos a ver a qué refieren. Eh, bueno, dice él, nos menciona algunos nombres, dice, va mucho más allá de la participación de las CIA, morir en Bruselas. Bueno, eh, muchísimas gracias. Es un libro que él nos recomienda, que nos recomienda a la persona. Por lo menos vamos a ampliar la imagen, aunque no leamos el texto, porque es un poquito extenso. Muchachos, vamos a ampliar las imágenes de, de esta recomendación que nos hace el amigo televidente. Muchísimas gracias. Seguimos con Máximo Durán que dice, buenos días distinguidos comunicadores. Todo lo acontecido en el vecino país, Haití, de cualquier forma nos atañe y afecta, pero creo que detrás de todo eso hay desorden, hay una población que sufre, pero sus problemas deben de ser resueltos por ello. Nosotros no podemos cargar su situación. Eh, mis estimados, recordemos que R.D. es el New York pequeño de los haitianos. Por eso ellos se lanzan en grandes cantidades hacia acá. Así es, Máximo. Qué pena. Teresa nos manda esta postal de buenos días. Gracias, Teresa. Seguimos, amados. Sí, te oí mencionar el libro Morir en Bruselas. Sí. Ok. Eh, eh, yo eh, hice un comentario aquí hace unas semanas okay. atrás con relación a ese libro porque es un libro que tiene que ver con la historia de la reciente de la República Dominicana. Los hechos que relata se desarrollan en los años 69, 70, del 69 al 70 y pico, 71, 72 por ahí. Es un libro interesante porque además de, de que es, una, es, un, es histórico, pero es una novela histórica, una novela negra histórica, o sea que está escrito en tipo novela. Eh, se relata la muerte de el, relata los acontecimientos post-mortem de eh, el moreno Maximiliano Gómez el papá de Guido Gómez Mazara y de, eh, y de eh, esta señora eh, eh, Pinedo que fue también murió también en, en Bruselas eh, Miriam Pinedo así que esa es la idea de, del libro ya habíamos hecho un comentario ¿verdad? sobre lo que implique.